Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos eh, novedades, tenemos rebalance, tenemos chapas de identification Tenemos tour del deber, así que vamos a meternos ya de lleno en el video que hizo la gente de World Gaming Y vamos a bueno. analizarlo, vamos a reaccionar, porque la verdad es que no lo vi Quiero saber qué es lo que van a hacer y quiero saber si lo que van a hacer está bueno o no La 1.10.1 es una que los jugadores sin dudas recordarán Varias funciones nuevas y muchas otras implementaciones esperan a los jugadores con este parche. Un nuevo sistema de misiones de clan Tour del Deber. Mejoras al sistema de comunicación en batalla. Cambios a las misiones diarias. Correcciones de equilibrio y modo encuentro en varios mapas. Revisiones a las características de varios tanques medianos. Y una nueva forma de mostrar quiénes son en el campo de batalla. Vamos, vamos a los bifes. Dale, que me aburro. Todos recibimos las chapas de identificación durante el Festival de Blindados de 2019. En ese entonces, solo eran parte del festival y no mucho más. Pero ahora, las chapas de identificación volvieron permanentemente. Serán sus tarjetas personales en World of Tanks. Eso me gusta. identificación tiene tres elementos. Nombre de clan y de jugador. Fondo de la chapa. Y el elemento más importante, el grabado. El grabado muestra algo que los enorgullece. Hay tres tipos de grabados. Dedicación, logros acumulativos. Habilidad, su clasificación en el salón de la fama. Y triunfo, una hazaña épica en una batalla específica. Los oponentes que ustedes destruyen y los que los destruyen a ustedes verán su chapa de identificación. Y para garantizarse de que haya más de los primeros que de los segundos, observen estos tanques medianos renovados. A ver, acá quiero hacer una salvedad y quiero meternos lleno. Lo de las chapas a mí realmente, la parte siempre lo digo y no me da cansar de decirlo y de repetirlo y les pido perdón a los que no piensen como yo. Todo lo que es decorativo, la verdad es que a mí en lo particular no me interesa ni las chapas, no me interesan ni los camuflajes, no me interesa nada de eso, brother. Esto sí me interesa porque esto hace al juego, ¿bien? Rebalance de tanques, E-50M, Leopard, PTA-121, objeto 140. Prestemos atención, por favor, les pido, escuchen. Si querés sacar un tanque, una buena línea, no sé qué, fíjate lo que se viene ahora, brother. La rama del E-50M siempre se posicionó como un conjunto de híbridos de tanques pesados con medianos, pero no siempre se jugó de esa forma. Ahora los tanques medianos más pesados del juego hacen honor a su peso y tamaño impresionantes. Las torretas del E-50 y el e 50 Pido permiso, pido la palabra. Mirá la diferencia que va a haber. Fíjense esto, observen lo que viene ahora. E-50 y E-50M, ambos, ambos dos. Diría uno por ahí, ambos dos, ok. Presten atención por favor. M se volvieron más duras de manera que los tanques podrán ser más activos y agresivos los predecesores del 50 m recibieron cañones mejorados el cañón de 105 mm del 50 ahora tiene mayor penetración con proyectiles estándar mientras que el cañón de 88 mm necesita más tiempo para recargar los cañones del mismo calibre por favor, salvedad aquí Aquí tenemos, no antes teníamos el Panther 2 El Panther 8,8 que usaban el L43 L71, 70 El pack 8,8 KWK eh, L71 El L71 era el del Panther 8,8 tanque premium Que no voy a decir que defenestré, Pero Clan, pegan el palo y se va ¿Por qué? Porque estás pegando 240 y ves a un tier 10 Y recargas casi en 6 segundos 5,7 ponele pero es que realmente no era. La cuestión no es esa, eh, queridos gente de Wargaming. La cuestión es la siguiente: es que penetras 203 en Tier 10. ¿Entendés? Esa es la cuestión real, el kit de la cuestión. El 50 Panther 2 y Panther 8,8 ahora infligen más daño por disparo. Su colega más liviano, el Leopard BTA, demostró ser demasiado bueno tras su última mejora. Por esa razón, ajustamos un poco sus características. Ahora el Básicamente nerfeo, ¿eh? nerfeo directamente ya para el Leopard PTA, olvídate, no es un gran nerfeo que se viene, son pequeños eh, ajustes por decirlo así, pero que van a hacer que no tenga el mismo rendimiento que tenía antes en batalla por lo menos el tanque bien que tardará más en apuntar, lo que significa que tendrá que ser más cuidadoso La rama de medianos chinos quizás sea la que más cambió Su mejor vehículo al 121 Ahora tiene una placa clase superior más fuerte y más puntos de vida Para poder ser más agresivo en combates cercanos Les voy a decir una cosa El 121 va a tener 270 Ahora, vos lo llegás a poner en Hultown? Lo llegas a poner, tipo, un poquito asomado Es que va a ser imposible entrarle, ¿eh? ya te digo ...porque con ese blindaje frontal va a ser una locura. Va a estar muy, muy pasadete, brother. Incluso hay más caballos de fuerza debajo del chasis... ...mientras que los proyectiles estándar... ...tienen mayores niveles de velocidad y penetración de blindaje. Déjame analizar esto. Un segundo, por favor, te pido. Eh, mejorado eh, lo que es blindaje del chasis del 121... Cambiamos la penetración de 258 a 262. Dice: No, yo no cambié nada. Cambiamos, quiere decir, ellos nos dicen. Eh, la velocidad de 1000, 1000, 1000, a 1115, 907, 907. Eh, ok. Eh, potencia de motor de 580 a 650. Es un montón. ¿no? O sea, lo hicieron removible, chabón. De 580, va, removible. O sea, de lo que era, un poquito más movible. Tampoco es que es un ligero. Pero, nada, o sea, bastante bien En 2050 le subieron 100 de HP Ojalá, ¿eh? no va a estar nada, nada mal, brother Mientras que los proyectiles estándar Tienen mayores niveles de velocidad y penetración de blindaje Los otros tanques medianos chinos recibieron cambios similares El T-34-1 tiene más vida Y mejores características de manejo del cañón la resistencia y el T-34-2 cambiaron, al igual que sus dos cañones. El WZ-120 ahora es mucho más apto para combates cercanos. El último tanque que mejoramos es el Object 140. Era bastante bueno, pero necesitaba algunas actualizaciones. El vehículo recibió más blindaje en la placa glacis superior y un grado más al ángulo de depresión del cañón. Bien, bien. Estas mejoras serán especialmente útiles en los mapas renovados. Balance, rebalance, en lo que tiene que ver con ciertos mapas, ok? Fíjense lo que es esto que se viene ahora. Please press attention. Cambiaron varias zonas de Erlenberg. Ahora, para el equipo de la base superior será más fácil jugar en el centro del mapa. Berlín recibió cambios similares y agregamos una posición más para equilibrar las probabilidades de victoria de ambos equipos. En algunas zonas de cobertura ahora se puede aprovechar mejor el blindaje. En general el mapa se volvió más conveniente para todos los tipos de vehículos. Los cambios en la parte inferior de Westfield prepararon al mapa para batallas de encuentro sin afectar el estilo de juego del modo principal. En Rindberg cambió la ciudad. El equipo de la base inferior ahora tiene más nichos para mantener sus posiciones. Y los diques del lado del otro equipo ahora son más bajos. Además, agregamos batallas de encuentro en Carabia, Stutzianki, Westfield y Pilsen. El estilo de juego de esos mapas será más diverso, igual que las recompensas de las misiones diarias. En, este, en esta cuestión quiero decir algo. A mí el mapa de Berlín... Yo, yo en lo personal, Nando Capo A mí no me gusta, no me convence No me parece que sea un mapa balanceado No sé cómo, cómo estarán con estos cambios que, que dijeron ahora La verdad es que no lo sé Pero hasta ahora no me, no me viene gustando nada Me parece un mapa de aquel lado hiper campero Y de este lado hiper recontra cerrado Que no puedes hacer nada, ni meterte, ni hacer nada Solamente snipear Y si no tenés algún torretero Los, los rusos Así que no sin depresión, o sea tanques sin depresión La resufrís, chau La resufrís pero bueno, es mi humilde opinión, ¿no? Nada más. Antes, las misiones se completaban rápido, casi sin uno darse cuenta, y ofrecían recompensas modestas. Ahora las misiones diarias son más imponentes, porque las recompensas son más sustanciales. Por ende, las condiciones de las misiones cambiaron. En todas las misiones conseguirán más divisas del juego, además de libros de tripulación, diseños de tripulación y fragmentos de plano de vehículos aleatorios por completar la cuarta misión bonificada. Si completan 45 misiones premium y diarias, incluso podrán conseguir una nueva pieza de equipamiento como parte de una recompensa especial. Con este equipamiento les será más fácil completar las misiones diarias, así como también el nuevo Tour del deber presten atención ahora si ustedes están en un clan pertenecen a algún clan porque el tour del deber el tour del eh, deber así se dice nando no sabes sé, no sé, pronunciar brother es está muy bueno tiene muchas misiones que se pueden completar o sea lo que está tratando de hacer wargaming ahora les, les hago un pequeño adelanto así es involucrar a la gente a los clanes o sea que no haya lobos solitarios o sea que estés en un clan y que tenga un valor Además, esto en es un clan, no solamente decir, uh, loco, me, me llaman escaramuza, tengo que entrar, qué garrón, déjame hacer la mía, no, no, va a estar bueno porque igualmente podés hacer la tuya y podés colaborar al clan, ¿entendés? Antes también se podía hacer, si jugás tier 10, también llevas cajitas, recursos industriales al clan, ¿y qué son los recursos industriales? Son las cajitas que se usan para después agrandar la estronjola, agrandar la fortaleza. Vas leveriando los camioncitos, las artillerías que tiras en batalla. Después también podés poner reservas personales para todo el clan y demás. O sea, todo eso ayuda a que todos crezcan. Pero va a ser más fácil también hacerlo ahora de manera individual o en pelotón o mismo haciéndolo en batallas aleatorias. El Tour del Dever es un sistema de misiones de clan. Los ayudará a desarrollar aún más a su clan. Además, los nuevos miembros de clan se volverán más importantes. Incluso los jugadores que no están listos para participar de las actividades más importantes del clan podrán contribuir a la causa común. Los... Perdón, perdón, pero esto es una reacción. Los jugadores que no estén listos para participar, es decir, vos tenés un equipo armado en escaramuza de tier 6, de tier 8 o, o avances o lo que sea, y hay gente que lamentablemente se queda fuera por nivel, obviamente lo tenés La persona está o vos estás en un clan en el cual los muchachos que juegan las escaramuzas tienen otro nivel Me ha pasado a mí cuando empecé a jugar el juego, no tenía el nivel que tenían los chicos que estaban ahí jugando Y bueno, a veces eh, cuando la, el, el clan eh, busca un objetivo más eh, objetivos más top, por decirlo así, más alto no, no necesariamente tops, quiero decir más elevados Entonces en ese sentido... Eh, tal vez si no tenés un nivel bueno para mantenerte ahí Es como que te van dejando a veces En algunos lugares pasa, en otros lugares los incluyen igual y no hay problema Pero eso es lo que se quiere evitar desde mi perspectiva ¿no? Que estos chicos que quedan afuera eh, bueno poder eh, que, que puedan sentirse parte también No solamente estando en, en avances o escaramuzas, lo que sea Sino también haciéndolo de manera only, only you. Clanes más pequeños y jóvenes estarán más interesados en reclutar miembros nuevos. Mientras más jugadores tenga el clan, más rápido avanzará en el Tour del Deber. El progreso del Tour del Deber se divide en dos partes, personal y clan. Si completan misiones personales o tareas, los jugadores de clan llenarán su barra de contribución personal. De esa manera conseguirán recompensas por las etapas completadas, sin cambiar el estilo de juego ya conocido. La barra de progreso del clan se llenará cuando los miembros completen misiones personales así como objetivos de tour en pelotones de compañeros de clan y durante batallas de clan. De esta manera, ganarán más recompensas personales y recurso industrial que se utiliza para mejorar las fortalezas. Unirse a un clan es el primer paso para conseguir muchas recompensas, modificaciones de fortaleza y vehículos raros. Ahora, pasemos a la última sección de esta actualización. antes, para mí esto es maquillaje en el sentido de que si las marcas van a ser más chiquitas, yo qué sé, en el minimapa. Bueno, ahí, ahí se los va a decir, mirá. A ver. Continúa el trabajo para mejorar el sistema de comunicación. Los marcadores del mapa ahora son más pequeños. Ya no serán una molestia al analizar la situación de la batalla. Los marcadores del mapa ahora se encuentran más arriba. Se los podrá identificar con más facilidad y no obstruirán la visión. Sin embargo, si los marcadores del campo de batalla siguen siendo una molestia, podrán desactivarlos en los ajustes. Seguiremos mejorando el sistema de comunicación por sus comentarios. Gracias, tanquistas. Eso es todo sobre la actualización Armen sus chapas de identificación Dominen a sus enemigos en los tanques medianos renovados Completen misiones personales Y desarrollen su clan Buena suerte en el campo de batalla Buena suerte en el campo de batalla Bueno, a ver, eh, en resumen Rebalance de tanques, mapas, eh, minimapa Y bueno, eso, eso chicos Trae muchas cosas, son más o menos tres días que está pasando esta actualización. Eh, no sé qué pensaron ustedes, la verdad es que yo la veo relativamente buena, o sea, trae cosas. También trae lo del tema del de tour, eh, así que está, está muy bueno, la verdad es que el tour del deber. Y me gusta, me gusta que además haya gente... A la cual se la puede incluir, incluir en los clanes Saben que, de paso, meto el chivo Meto la publicidad, tienen la Nando Army Pueden venirse a mi clan, si quieren, si no tenés ganas de que te hinchen Que te jodan, que te molesten Haciendo esto, vos tenés que hacerlo otro, no sé qué Te vinís a la Nando Army, acá este es... Vénganse para acá muchachos, que acá nadie le va a hinchar Las boliñas eh, Así que nada, tienen siempre el refugio de la Nando Army Si quieren, si lo desean, no hay requisitos Para ingresar, sean todos Bienvenidos a la, a la, a aquí A la cueva, a la cueva de Nando eso por un lado, otra cosa que quiero decirles es Abajo voy a estar dejando Lo que tiene que ver con mi nueva creación Mi nuevo baby, que es las, eh, Los cursos que voy a estar dictando También si querés hacer un meet and greet conmigo También se puede hacer, eh, charlamos, jugamos eh, Hacemos lo que vos quieras Hacemos alguna cuestión así, lo que Si querés jugar, ¿no? vamos a jugar un rato, al esto Bueno, dale, dale, vamos a jugar, no sé qué hablamos un día en horario y nos ponemos en contacto ahí eh, hacemos una, video, una videollamada, ahí charlamos tranquilos Y eh, si no, de última también, si tenés ganas de progresar en el juego De que eh, no se te hagan tan difíciles algunas partidas Y querés ir mejorando de a poco Ya hoy voy a estar con Sergio, que fue, es mi primer, va a ser mi, mi, mi first alumno Así que estoy muy contento, muy agradecido con él Muchísimas gracias a todos los que han consultado Que son un montón de gente, la verdad que no me lo esperaba que, que sea tan así Así que bueno, estoy muy contento por eso y otra cosa es, recuerden que estamos sorteando 88 días de cuenta premium, brother. ¿Cómo participo de eso? Bueno, en el video anterior, igualmente, te lo voy a estar dejando seguramente en algún link por eh, allá, o por allá, o por ahí, en algún lado. Va a estar el link del video anterior, pero de abajo en, el, en la descripción también te voy a dejar cómo puedes participar por esos 88 días de cuenta premium, brother. No te lo pierdas, es un golazo. Así que por eso estoy muy muy agradecido con la gente de Ideas Eternas Cultura Travelers Los amigos que nos han facilitado los recursos para poder hacer este sorteillo Muchas gracias chicos, cuídense Besote, que tengan una hermosa semanilla Chau chau